Vivimos en una época de cambio y también hemos estado viviendo en en esta época durante un tiempo. Entonces, hoy en día enfrentamos retos que no son ni nuevos, pero, sin embargo, parece que las instituciones, las prácticas, las políticas todavía no han avanzado al nivel de, en que alcancen las, uh, los impactos que han tenido las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana estamos viviendo una época hundido de información por uno y con máquinas en la mano que nos da las oportunidades, las posibilidades de, de estar siempre en contacto, siempre con la posibilidad de investigar cualquier cosa en cualquier momento y también con la posibilidad de comunicarnos los amigos y a un público más amplio y usando um, tecnologías que nos permite uh, unir la imagen, el sonido y el texto, todo en, de una vez. Entonces con todas esas posibilidades porque estamos todavía uh, ligado a un alfabetismo um, de la, la época de la imprenta cuando entramos, por ejemplo, en una escuela o en una universidad. Y entonces eso también es lo que nos están pidiendo, preguntando y reclamando a nuestros estudiantes. A la vez, obviamente, en esta época hay que ver que no se avanza demasiado rápido y Entusiasta pensando que se van a resolver otros problemas de um, acceso democrático a, las, a, a la educación y um, al acceso que a, a, digamos, a las profesiones más élites que siempre han sido controladas también por la alfabetización. Digamos que la palabra escrita, tanto que abrió, abrió mucho espacio para mucha gente también cerró y garantí, hizo, fue la garantía al acceso de, a las profesiones por la gente que ya tenían ya estas raíces de, en clases medianos y más allá que um, tenían acceso al, al capital cultural como dice Pierre Bourdieu de la escuela, la institución de la universidad y el acto de producir, consumir texto uh, y contenidos intelectuales, ¿Cómo lo hacemos. Y la verdad es que con cuidado podamos llegar a un punto nuevo que es muy dinámico, que nos dé oportunidades que nunca han sido posibles antes. Entonces, una cosa que quiero consultar es que uh, usando los antiguos alfabetismos, digamos, de la prensa, que, que se puede mostrar que hay una profundidad de aprendizaje que se pueda haber um, leyendo un libro, un estudio largo de 300 páginas, de 200 páginas, lo que sea. Eso na, nos da la posibilidad de, de profundizar sobre cualquier tema. Luego, en las redes, lo que nos da es otro eje que es horizontal, que nos da la oportunidad de ver cómo se relaciona una cosa al otro entonces ver también que han habido límites en el pensamiento y también en la difusión de, de la sabiduría en las otras épocas y eso han sido por ciert, bueno, hasta un cierto límite al menos han sido uh, pocas voces que han sido uh, representadas, entonces en una era, en una época de globalización cultural, económico, social, etc., en este momento podemos pensar y crear aperturas en que se entren voces que eran antes marginalizados um, en términos de la producción de sabiduría. Ahora eso también es una cosa que uh, se ve muchos límites, muchos limites. hay una brecha digital grande y la brecha no es solamente por la tecnología sino por uh, el aprendizaje, es por el entrenamiento pero, pero para un uso efectivo y profundo de esas nuevas tecnologías y aún los uh, maestros de, que existen dentro de las escuelas y las universidades estamos todavía aprendiendo día a día a...